Hola, mi nombre es Johnny Finch, soy desarrollador de videojuegos e integrante de Working at Games. 10 datos curiosos sobre los videojuegos. Así, en general. Primer dato: ya podemos entrar en una polémica, y es que después de un año que Fallout 76 saliera al mercado, creada por la misma empresa de los anteriores Fallout y el gran conocido R Skyrim, mejor dicho, The Elder The Elder Scroll V 5 Skyrim eh, Bueno, ¿por dónde iba? Eh, mm, ah, sí. Me parece una vergüenza que una empresa con títulos tan buenos haga este pavoroso producto. Y ahora el dato. Ahora sí, vamos con el dato. Que después de haberme calentado un poco, vamos con el dato. Leo, tal como pone en el título de la noticia y dice una jugadora aprovecha un bug y construye un asentamiento bajo el agua es decir construyó su propio mundo, veis ahora en el vídeo en pantalla bajo el mapa de, del propio juego es decir se aprovechó de un glitch creó un mundo y así se libra de, de que le saqueen, de que le roben sus cosas, de que le ataquen y es que en verdad es una buena estrategia de supervivencia si lo piensas bien dato número 2 a mediados de los 80, según Hart Weinsbaum, corresponsal de la CBS News, dijo, en todos los titulares ponía, los videojuegos están muertos. Luego, todo el mundo consideraba como un chiste que una empresa pequeña llamada Nintendo Juraba resucitar los videojuegos. Tiempo después, en la Navidad de 1985, Nintendo sacó la NES a nivel internacional. Ese mismo año lo petaron en ventas por la cantidad de demanda que tenía. Para que veáis que una pequeña empresa llamada Nintendo que nadie conocía eh, dijo que iba a resucitar los videojuegos y, y lo consiguió. Dato número 3. Saltamos ahora a un plano... Eh, existencial y lineal temporal más elevado es decir vamos unos años más adelante y eh, resulta que nintendo se alió con ibm international business machines o sea eh, ma máquinas internacionales de negocios eh, una cosa así traducida al español se alió porque porque querían crear y crearon un, un chip de 64 bits para una consola nueva que estaban manteniendo en secreto. Por culpa, o gracias, o por suerte, gracias al secretismo que tenía, eh, algunas personas pensaban que no iba a estar a la altura de la Playstation 2. <ríe> Qué mal, estaban equivocados con Nintendo. O la Xbox de, de Microsoft, la primera, no la One. Porque la One es primera, eh, significa One, es uno, pero no fue la primera. La Xbox salió antes que la One, es algo paranoico pero es cierto y era y esta consola era la D Gamecube que en las navidades de 2001 eh, demostró que podía con eso y con más Número 4 un dato curioso un poquito más pequeño eh, es que George Lucas, el creador de la saga Star Wars eh, jugó al juego arcade de Star Wars y aquí algunas imágenes para que veáis que lo que digo es cierto muy bien bueno, ya habéis visto las imágenes, muy bonito, me gusta y me encanta. Número 5. Y en el dato curioso de hoy de noticias de última hora y, pero no de última hora, sino de hace ya un siglo, estamos con Fortnite, que Fortnite sacó una, una skin llamada Gunner, con un perro que era el mismo vendido hace un tiempo, pero en otro color, claro. Y por lo que eh, Epic Games pidió disculpas por lo ocurrido. En el dato número 6, tenemos que The Legend of Zelda, y para los que no entienden inglés, La Leyenda de Zelda, el juego más vendido de Nintendo en 1987, fue creado por Shigeru Miyamoto, el mismo hombre que había desarrollado Donkey Kong y Super Mario Bros. Por lo que entonces... Hiroshi Yamamuchi, el presidente en ese momento de Nintendo Corporation LTD en Japón, se dio cuenta que Miyamoto era un genio y puso en manos de él la empresa de Nintendo Corporation LTD. Dato número 7. Una pequeña broma que hay en el libro de la gran historia de los videojuegos. Es un libro que recomiendo leer a la gente que le guste los videojuegos. Es la siguiente, mira, es una imagen que pone Violence Introduced to Humanity 1966. Es decir, eh, traducido al español sería La violencia es introducida en la humanidad 1961. Y sale abajo los creadores de Pong, que 1961, no 66, que me he equivocado fue y es considerado por muchos, por la gran mayoría, el año en el que empezó la gran revolución de los videojuegos con el Pong. Dato número 8. Explico la historia de este dato es que Nintendo tenía una revista donde llamada Nintendo Power Magazine era una revista donde ponían records de, de sus juegos, arcades y otra información sobre juegos próximos, o juegos que ya hay vendido y tal y tal y tal y tal. Y había un nombre que se repetía muchas veces en la tabla de primer puesto de Tetris de Game Boy. Y ese nombre era Steve Wozniak. Para quien no conozca este nombre, eh, Steve Wozniak es el cofundador de Apple Corporation. Llegó un punto en que Nintendo se negó a poner este nombre tanto Y este hombre, pues lo, la idea que tuvo es poner su nombre al revés Eppets Kainzou Y llegó un momento en el que este hombre vio ese nombre y dijo ¡Dios mío! ¡Alguien ha superado mi récord! No se lo creía Y entonces pues se dio cuenta que Eppets Kainzou dijo ¡Ah, vale! ¡Soy yo! Dato número 9 el 20 de agosto de 2019 se filtró que Sony había patentado un posible diseño de la PS5, es decir, de la Playstation 5, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil. Este es el diseño que patentó. Podéis ver que es feo, pero feo. Ya veremos cuando salga. Eh, o si ya ha salido cuando publique este vídeo Si es así o no es así Patentó esto y parece que es la Playstation 5 Y bueno, y para terminar este top de 10 datos curiosos Sobre los videojuegos así en general Un pequeño dato curioso y que demuestra el buen rollo que había entre las empresas de videojuegos al principio de los 90. Dato número 10. Como he dicho es gracioso, así que agarraros a la silla, escuchad bien. Gran parte del éxito de, de la Genesis, eh, una consola creada por Sega, eh, se debe al trabajo que comenzó de marketing, claro, eh, Cats, con el siguiente eslogan. La Genesis consigue lo que la Nintendo no. <risa> Gracias a ese eslogan, eh, La Genesis ganó la batalla de las consolas Esas navidades Y vendió más que Nintendo Obviamente con ese eslogan Cualquiera gana Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy El 10 datos curiosos Sobre los videojuegos Espero que te haya gustado Y le des like eh, Suscríbete, activa la campanita Claro, porque si te gustan estos vídeos Te gusta desarrollar videojuegos o te gustan estos temas, te recomiendo que te suscribas, le des a la campanita y dale a like, comenta y esas cositas y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!